Hoy todavía vamos a continuar practicando el buen estado. Desde el principio de estas sesiones hemos buscado consolidar el fundamento del estado, este estado fundamental o básico, si lo tienes, ya naturalmente vas a tener una buena transformación. Cuanto más se enfocan las personas en las técnicas, aunque son importantes, lo más importante es el estado básico, el estado fundamental de Chinen Chikung. reconocer estar entrar en el estado de conciencia es el lo más importante de tu práctica es el estado básico ahora pregunta a ver quién se anima a explicar cuál es quién se anima a explicarle a los otros cuál es el estado básico para mí es la paz en el cuerpo y la paz en la mente. Con una sonrisa en el, en el interior, muy tranquila y relajada. El corazón se abre a todas las cosas en el interior y al exterior. Tú tienes ese estado muy frecuentemente. No muy frecuentemente. Pero durante la práctica, sí. Y trato de repetirlo en la vida diaria. Y a, y a veces lo consigo. Cuando estoy trabajando o estoy fuera trato de volver a él porque porque es muy agradable Gracias a todos por compartir esas esa información simple y bella ese hermoso estado de vida, es muy simple y puede ilustrarse con estas palabras cuando la conciencia viene hacia sí misma no necesitas apegarse a, a, a nada más y quieres mantenerte en ese estado algunas veces nuestro foco de conciencia está en el espacio interior de chi del cuerpo. Y nos fundimos con el, con el espacio de chi del cuerpo profundamente. Y entonces aparece un tipo de completud. Algunas veces la conciencia se funde con el universo y experimentas el universo infinito un estado muy pacífico y eso está bien también también la conciencia va al interior del cuerpo en el interior específicamente a un espacio está ti en medios, superior o inferior y te mantiene el foco para relajarse durmiendo pero no durmiendo y eso también es este estado son diferentes niveles de de la práctica del fundamento y son aspectos diferentes de la bella vida del estado bello de vida todos estos estados son muy armoniosos pero el estado más elevado es la conciencia Ming-Yue despierta. Cuando vienes a la conciencia despierta, es posible gestionar tu conciencia, mantenerte en un estado despierto despierto durante largo tiempo en cualquier situación porque Mingyue puede ir más allá de todo cuando, cuando conectamos con el espacio interior del cuerpo Mingyue se vuelve pacífico cuando conecta con el universo también es pacífico en la vida diaria en todas partes y con todas las cosas que hacemos podemos estar en un nivel y pacífico porque ese estado pacífico despierto se libera de los apegos del mundo exterior cuando nos enfocamos en el en el cuerpo y, y estamos en paz también nos liberamos de los apegos y esto es muy bueno de los apegos a las sensaciones del cuerpo algunas veces practicamos en, en, desde el nivel Mingyue y eso lo podemos combinar con nuestra vida para algunas personas es muy fácil experimentar el nivel ming yue despierto y pacífico. Entonces, la conciencia se puede enfocar en el interior del cuerpo, en el estado de chi, el estado con con tan tan, con Juan Juan juju. Y este estado, Juan Juan juju con con Juan tan Juan el que puede mejorar el Juan Juan Juan Juan más elevado. Hay muchas maneras, en muchos niveles y muchos caminos. Es una larga historia de los que viene de los practicantes taoístas, budistas y todo tipo de religiones. Han creado diferentes maneras para entrar en estado de paz. Pero muchos no llegan a saber quién soy yo. Realmente estamos comenzando a entender cuál es nuestro estado fundamental, pero necesitamos repetirlo. Ahora vamos a practicar movimientos. Voy a ponerme de pie para mostrarles los movimientos. Personas que no quieran, pues pueden estar sentadas. Ahora cerramos los ojos para experimentar el estado fundamental que es el sostén de nuestro campo de conciencia. Estamos muchas personas de todos, de muchos países. Cuando conectamos corazón a corazón es, una, es una, una forma incondicional de conexión y de sostén a través del amor. Cerramos los ojos. Relaja. Experimentamos nuestro estado más puro de conciencia. La conciencia se observa a sí misma. Cuando experimentamos este estado de conciencia presente, el momento presente, relajas ese estado completamente. Esa conciencia pura es infinita. Siente que nuestra conciencia Juntas van más allá del espacio y del tiempo Nosotros somos uno Experimentamos Este campo de conciencia pura Cuando nuestras conciencias puras conectan juntas, sostienen, se sostienen mutuamente y se aman mutuamente, entonces esto es nuestra comunidad de conciencia despierta, más allá del espacio-tiempo. Relaja. Ese campo de conciencia trae beneficios para todos, para los cuerpos en su interior, para todas las células. Brinda beneficios a la familia a los amigos y a toda la sociedad humana incluso al mundo natural a la naturaleza sentimos nuestro campo de conciencia bello, despierto está en todas partes del universo del espacio universal relaja sentimos que en ese en esa infinita conciencia pura llena de amor universal de alegría, felicidad. Esa información básica es muy buena para todos los seres humanos y para todo el mundo orgánico y para todo el mundo inorgánico. Ahora experimentamos el amor universal feliz, ese campo de información. Está en nuestro campo de conciencia despierta. El campo de información está dentro del campo de conciencia. Es el marco de referencia, es lo básico para nutrir la vida y el mundo. En una palabra, la conciencia pura despierto y el amor universal feliz, ese estado es nuestro estado fundamental para todas las prácticas nosotros podemos describir ese estado de muchas maneras depende de la experiencia de cada uno pero la esencia Es la conciencia pura, despierta y el amor universal feliz. Experimenta este estado siempre, cultívalo, cultívalo, manténlo, siempre es, mantente en este estado. en nuestro gran campo de conciencia es, es fácil estar y entrar y mantener este estado en la vida cotidiana no es tan fácil de mantener porque tenemos la conexión con viejos hábitos Poco a poco, ese estado fundamental se irá transformando en un hábito de nuestra nueva vida. Ese no se pelea, abre el corazón al amor universal y sostiene es bello bien nosotros usamos esta completud de bella y pura conciencia para crear el espacio interior del cuerpo abriendo el interior a un nivel muy sutil creando una sensación de profunda paz. El amor universal feliz y la conciencia pura vienen al tantien superior. observa el espacio interior del cerebro cuando observas sientes que naturalmente la conciencia se funde con ese espacio muy sutil de chi profunda cada vez más profundamente Y al mismo tiempo, sientes amor y alegría. Y estos están en ese espacio de Chi. Sientes alegría. Cuando tienes este estado, naturalmente el interior... Es amado por ti. El amor de la conciencia pura aparece en ese espacio interior. Y tú sientes amor. Y ese es el real amor a sí mismo. Todo el espacio del Tantiene superior en dentro está despierto, despertando. Muy sutil. Siente la felicidad. El amor está en ese espacio. La conciencia pura y despierta se ama a sí misma. El interior es bello. So you can feel así que puedes sentir lo verdadero confianza belleza todo sucede en la completud al mismo tiempo siendo uno la confianza es la realidad. Cuando observas, tú puedes ver y experimentar que eso es verdadero. Cuando experimentas ese sutil espacio, lo ves, lo sientes muy hermoso muy armonioso, bello. La belleza aparece. Y al mismo tiempo amas ese estado claro, puro y bello. Esa bondad, ese amor, esa compasión aparecen. La conciencia pura va a través del espacio del cuello, trayendo amor universal, felicidad a ese espacio. Va a través de todas las células al espacio del ADN. Y relaja la intención durmiendo pero no durmiendo el tantien superior y el espacio del cuello se funde con el universo creando un bello dentro de nuestro bello campo de conciencia. La conciencia pura va a través de los hombros y los brazos. El interior es vacío, de chi puro, amando el interior. El interior es feliz. La conciencia despierta va a través del espacio interior del pecho, pulmones, corazón, mamas, se vuelve chi puro, vacío, el espacio interior del pecho. Se abre. Dentro el amor universal y la felicidad se abren. Se funden con nuestro campo de conciencia bello en todo el universo. Todo el universo es muy armonioso y bello. Sienta ese, esa completud de amor universal. Recuerdo una... Información muy potente del doctor Pang. Hablé con él y él me dijo, cuando yo tenía 16 años, sobre el, el mundo armonioso y el amor universal. Él enfatizó que cuando yo enseñara en los países del, del occidente necesitaba enseñar a través del amor universal, enseñar el mundo armonioso, un mundo, una vida desde lo profundo del corazón sintiendo el infinito amor universal esa completud y esto se desarrollaría ahora la conciencia va a través del Tantien inferior. ¿Puedo... Ese espacio se vuelve muy sutil. Puro. El amor puro y la felicidad se abren. Se funden con el hermoso universo. La conciencia pura y despierta va a través de la columna vertebral a un nivel muy sutil y profundo. se funde en el universo, observa las articulaciones de las caderas, glúteos, el espacio interior de las piernas se funde en el universo puro sentimos nuestra conciencia despierta Mingyue a través de todo el espacio interior del cuerpo esa conciencia pura y despierta observa el cuerpo en el interior a un nivel sutil y profundo, al mismo tiempo siente amor, felicidad, alegría. en el cuerpo del el interior se vuelve un espacio muy sutil y al mismo tiempo y a la vez podemos gestionar nuestra conciencia pura muy claramente es totalmente libre relaja cuanto más profundo podáis experimentar alcanzaréis un nivel más puro al mismo tiempo naturalmente Sientes que tú y el universo son uno. No, no hay interior. No, no hay exterior. No hay exterior. Vacío. Relax. Relax. Relax. El, el universo es infinita mente profundo, siéntelo, siente ese. Puro y despierto amor universal infinito en el infinito espacio. Es, es bello. Sí. Relaja muy profundamente Se funde con el infinito universo despierta. Sentimos el amor universal. Despacio tomamos una bola de chi manteniendo el, esta completud de amor universal despierta y vamos a usar este estado para practicar métodos, métodos. Usándolo en los métodos, intens se intensifica ese estado. A través de los métodos, el chi universal transforma el cuerpo. Sostenemos la bola de chi en frente al pecho. Sentimos esta bella completud. Abrir. Love, beauty, Siente el amor, la okay. belleza y la felicidad abriéndose. Beauty, okay. La conciencia pura de chi y el se abre. Hello. ra um Sera. Okay. shall puro, profundamente en el interior, se abre, se funde con todo el universo y el universo se abre. Se Sentimos el amor puro y feliz. Okay. Okay. Todo el ADN de las células en el interior se abre hermoso. That Abre. Sí. Siente el amor. Despierto, puro y feliz. Cerra. Sostenemos la bella bola de chi elevamos el chi por encima de la cabeza las conciencias puras y el chi el amor universal y la felicidad Iluminan todo el cuerpo a su través Bajamos las manos Trayendo el chi a través del tantien superior A través del cuello Through a través del tanti en medio, lower a través del tanti en inferior, legs. a través de las piernas, Now feel the empty, Ahora siente como el cuerpo de Chi vacío en el interior, está muy armonioso. Muy luminoso y muy alegre. Mantén este estado básico, fundamental, es? este bello estado de completud y despacio ponte de pie sin perder este estado Cerramos los ojos y mantenemos este estado. Vamos a hacer empujar y traer. Pies juntos siente la conciencia hermosa despierta en el momento presente, yendo a través de todo el espacio interior, expandiendo hacia el universo infinito. Entre el amor puro del universo feliz. Rotamos los hombros despacio y gentilmente. Hacia arriba, atrás, abajo, adelante. Amablemente rotamos y sentimos en el interior la luz pura el estado y conectamos desde ese estado con todo el chi universal relaja despacio elevamos los grandes brazos de Chi por el frente para hacer empujar y traer al alto y ancho de los hombros elevamos las manos empujamos amablemente Traer el chi bello del universo viene profundo al interior, empujar desde lo profundo. A través de los brazos y manos de chi se funde con el universo en todas direcciones. Trae Empujar. Nos mantenemos siempre en este estado fundamental, básico. Traer. Por uh -huh. transforma con el universo puro. Gira las manos y sostén una gran bola de chi. Relaja, abre, Siente la conciencia pura e infinita. En la belleza del amor y la felicidad. Esa conciencia transforma el chi. Abrir. Puro va profundamente al interior, a un nivel muy, muy sutil. Abre. Abre. Ama todo el mundo y al universo. No. todo se abre, se funde y se transforma con el universo en nuestro poderoso campo de conciencia. El puro nutre el interior, repara el interior. Crea un orden armonioso para la vida. ¿Abre? Todo el espacio de la vida se funde con el universo. Se armonía. Esta armonía beneficia todas las cosas. Siente la conciencia pura, es muy fuerte, potente. Pues tenemos esa bola de chi y elevamos el chi. Por encima de la cabeza. Invertimos el chi. Muy muy despacio. Escaneamos a través del espacio del tantien superior. Poco a poco, y todo el espacio del tantien se vuelve bello, saludable, se hace nuevo. Vamos a través del espacio interior del cuello. Vamos a través del espacio del tantien medio, a través de los pulmones, a través de las mamas, a través del corazón. Todo el tantien medio se hace un espacio saludable. Todas las funciones son bellas. El amor universal, puro y despierto, y la felicidad va a través del tancio inferior. El interior es muy transparente. El hígado, vesícula, biliar, el páncreas, el bazo, el estómago, el intestino, la vejiga, los riñones. El sistema reproductivo son bellos y saludables. Continuamos y la conciencia va a través de las piernas, glúteos, caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies. Dedos de los pies son todos transparentes y bellos, saludables. Observa a través de toda la columna vertebral. Bella. Saludable. Todas las funciones están bien. Giran las manos para sostener. Una bola de chi y elevamos. Y el espacio del amor puro universal se expande. Se expande. Elevamos el chi. Todo el universo es hermoso. Sienta esa completud alegre por encima de la cabeza. Esa luz pura del amor universal va a través de todo el espacio interior del cuerpo. El interior es transparente. Bajamos las manos, vertemos el chi a través del Tantien superior poco a poco las células cerebrales escaneamos a través la conciencia de amor universal va a través de todas las pequeñas células son todas felices Vamos a través del espacio interior del cuello con una sonrisa interior. El espacio interior del cuello es bello y saludable. Vamos al espacio del tantien medio. Bello, brillante, transparente. Through, uh, Vamos a través del espacio del Tantien inferior. Cubrimos Tuchi. La conciencia pura va a través the, de todo el cuerpo. Todo el cuerpo el interior del ADN, el espacio. Todo se transforma a un nivel de conciencia pura, despierta. MING Nosotros estamos felices. En una completud de amor universal, Mingyue, muy armoniosa, muy saludable, muy disfrutable, muy feliz, muy alegre, siente una gentil y profunda respiración. Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Y todo, todo el mundo se siente, por favor. Muy bien, cerramos los ojos, corazón a corazón y usamos la conciencia pura para crear un campo de conciencia poderoso fuerte relajamos nuestro campo de conciencia Iluminamos todo el mundo. La luz de la conciencia pura ilumina las tierras europeas, todos los países, todos los cuerpos de todas las personas, todos los cuerpos se vuelven de chi transparentes virus y todo tipo de problemas desaparecen se transforman y desaparecen todos todas las conciencias se vuelven estables y las emociones pacíficas el interior es pleno de amor. Es una sola vida. La conciencia pura ilumina la tierra de África. Va a través de todos los espacios, de todos los cuerpos, todos los espacios internos. Todos se vuelven transparentes y brillantes. Todos los virus y problemas desaparecen. Se transforman y desaparecen. Esa tierra se vuelve limpia y clara. Todas las conciencias se vuelven pacíficas y equilibradas, llenas de amor. La conciencia pura ilumina a Australia. Todos los edificios y todos los espacios internos de los cuerpos se hacen brillantes y están en nuestra conciencia. Todos los virus y problemas desaparecen. Desaparecen. Esa tierra se vuelve limpia y clara. Todo el mundo se vuelve pacífico, armonioso, con amor. Nuestra conciencia pura ilumina Sudamérica. En esa tierra todos los cuerpos humanos y todos los espacios internos en todas partes se vuelven brillantes y transparentes. Todos los virus, todo tipo de problema desaparecen, se transforman, desaparecen. Siente como ese espacio se vuelve claro y limpio. Las conciencias puras iluminan Norteamérica todos los países, toda la humanidad, todos los cuerpos en el interior se vuelven brillantes y transparentes. Todos los virus y problemas desaparecen, desaparecen. Esos espacios se vuelven claros y limpios. Todas las conciencias se vuelven pacíficas, armoniosas, en amor. Las conciencias puras, juntas, iluminamos Asia, la tierra de Asia. En esa tierra, todos los espacios internos de los cuerpos humanos, en todas partes, se vuelven brillantes y transparentes. Virus y problemas se transforman, desaparecen. Ese espacio de la Tierra se vuelve claro y limpio. Todos en su interior se vuelven pacíficos, armoniosos en amor, iluminando todo el mundo, todo el mundo se vuelve brillante y transparente. Todo el mundo, todos los conflictos, virus y problemas, Totalmente se transforman. Desaparecen. <risa> <risa> <risa> <risa> esta, esta mañana recibí un correo desde Inglaterra, amigos del Chikun. Infectado con coronavirus en el hospital. Envié buena información a él. Su cuerpo en el interior se vuelve brillante y transparente. Pulmones en el interior. El chis se hace abundante y fluye bien. El sistema inmune se vuelve fuerte y los virus transforman, desaparecen, desaparecen, se transforman, desaparecen. Todo el cuerpo en el interior, el sistema inmune se vuelve muy sabio y fuerte. Todo el interior muy armonioso y saludable. Bien, desde esa persona la información se expande a todo el mundo y a todas las personas, los que ya están infectados por el COVID-19, sus cuerpos en el interior, transparentes, todos están transparentes y brillantes en nuestra conciencia pura los pulmones en el interior el chi es abundante la conciencia pura va a través a través con una luz brillante a través de los pulmones el chi en el interior es abundante todas las funciones de los pulmones en el interior son fuertes y transforman todo tipo de virus desaparecen, se vuelven claros y limpios se ilumina todo el cuerpo transparente y brillante pulmones transparentes todos los problemas, bloqueos se transforman desaparecen el chi es abundante el cuerpo tiene, está lleno de buena información el sistema inmune se vuelve muy fuerte muy fuerte fuerte, poderoso, potente y puede disolver cualquier tipo de problemas. Las emociones se equilibran, pacíficas. Dentro está lleno de amor universal, de felicidad. Muy bien. Toda esta buena información en nuestro campo de conciencia pura. Está en nuestra conciencia. Nuestra conciencia pura es muy bella. Tiene mucha compasión. Ama. Amamos a nuestra conciencia pura. Amamos es está en la conciencia pura amándose a sí misma la conciencia pura va a través de todo el cuerpo nosotros somos amor universal cubrimos tuchi Respiramos amable y profundamente. Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos. Despacio. Mueve gentilmente el cuerpo. Y siente que el cuerpo ha quedado muy ligero. Gracias a todos. Hola.